adicto a la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de Carpintería y Bricolaje, Carpintería creativa Moderna por Domingo Freire, y hoy te traigo un tema bien importante por dos cosas, porque tú puedes tener la duda, o un cliente o alguna persona que tú conozcas puede plantearte la siguiente pregunta, que es que si él tiene un mueble como un aparador, un armario, un ceibó, como le decimos aquí en Venezuela, si ¿sí podemos cortarlo y reducirlo a otra medida, hacer de repente de un seibo sacar dos seibo y la primera, la primera respuesta que tú tienes que dar por lógica es que no se puede hacer no es tan sencillo como hacían los picapiedras o los Flintstones como lo conocen en algunos países, que agarran una super y la pasaran de arriba abajo y eso queda perfecto, y mucho menos tú no eres ni un samurái ni un ninja para pasar una espada y que quede perfecto el corte lo que sí es muy cierto es que nuestra primera sierra en el taller o la sierra que solemos tener a mano en nuestros hogares es la Sierra de Calados, la Sierra Caladora o la Sierra de Calar como la conozcas en tu país, en algunos países la conoce como Sierra discotico, pero básicamente es la primera sierra y más sencilla de usar que podemos emplear en nuestras casas o para labores sencillas de carpintería y hoy quiero que veas cómo vamos a convertir un flipper, un armario o cualquier pieza realmente, lo importante es que sepamos que vamos a hacer como en el caso que vamos a ver hoy, vamos a desarmar y utilizar nuestra sierra caladora para con cuidado cortar pieza por pieza el mueble que queremos readaptar a una nueva medida. Por cierto, hoy vamos a cortar un flipper que hicimos en un video anterior, por aquí te voy a dejar el enlace si quieres ver el proceso de armado detallado de este mueble que seguro te va a gustar pero hoy vamos a aprender los detalles importantes para cortar con nuestra sierra escaladora cualquier pieza de un mueble de melamina. Y si te estás dando cuenta, estoy en un espacio en mi casa que estoy acondicionando para ese pequeño taller para poder hacerte también videos desde aquí, desde mi casa, así que vamos a tener muchos sitios en el taller, en la casa y cualquier zona fuera del taller donde les pueda mostrar proyectos de carpintería, pero todo esto ha sido posible gracias a los que han entrado ya en Patreon y le han dado clic también al botón de unirse que ves al lado de suscribirse aquí en YouTube porque han podido entrar y conocer los diferentes niveles de membresía con los que me ayudan a hacer más y mejores videos de carpintería y bricolaje para todos ustedes que aprenden aquí gratis en YouTube con un montón de proyectos y consejos que les doy y además tienen ciertos beneficios dependiendo del nivel de membresía, te invito a que al finalizar este video le des clic a unirse y ahí vas a poder ver los cuatro niveles de membresía que estoy ofreciendo y los diferentes beneficios que puedes tener por ayudarme a que este canal crezca cada día más. Todo este espacio lo voy a ir cambiando según me conviene para tener este pequeño taller y el flipper que tengo mide 40 centímetros de profundidad y como lo quiero colocar en esta área para que no me estorbe, lo voy a cortar, lo voy a hacer menos profundo. De hecho, lo voy a cortar a 22 centímetros de profundidad para que quede el tamaño de esta repisa. Porque es ideal para que no me estorbe cuando esté trabajando aquí dentro de esta área. Así que lo vamos a cortar a 22 centímetros. Aquí tenemos la pieza lateral de nuestro flipper. Esta es la parte de adelante y aquí tendríamos la parte posterior. Vamos a hacer la medición de 22 centímetros, que es lo que yo necesito. Para mi mueble, de adelante hacia atrás Para que el corte me quede en la parte posterior Igualmente vamos a hacer el trazado en la parte interna Lo que sería la parte interna de nuestro mueble Para que cuando hagamos el corte Con la hoja de corte de nuestra caladora Quede más limpio o más pulcro el corte por la parte de afuera Medimos, ponemos dos puntitos Uno en la parte superior y otro en la parte inferior, y nos podemos ayudar con un listón que esté derecho y que nos permita unir los dos puntos para trazar la línea que nos servirá de guía para el corte. En el caso de la pieza horizontal puedo distinguir que esto es la parte de adentro porque fue por donde hice las uniones y distingo la parte delantera de la posterior porque aquí es donde están las marcas de los tornillos. Por lo tanto voy a cortar esta parte. Haciendo la medición de los mismos 22 centímetros. Desde adelante hacia atrás. Marco dos puntos. Para obtener una línea paralela con el frente. Y con la ayuda de un listón. Nuevamente me fijo que esté bien en las marquitas que acabo de hacer. Y trazo la línea. Así sé que esta es la parte que vamos a desechar. ¿Qué es importante para lograr bien este corte? Primero, utilizar la hoja apropiada. Vas a utilizar una hoja para cortes finos en madera porque estamos utilizando una melamina. Y fíjate que es un poquito más ancha porque es para cortes rectos para que dentro de lo posible la misma hoja, la misma calabra te ayude a ir por el camino adecuado. Igualmente, te aconsejo que la pieza... La inmovilices en dos puntos utilizando un par de buenas prensas que te permitan que no esté bailando todo mientras estás haciendo el corte. También puedes utilizar un movimiento pendular, pero no muy fuerte. Yo lo estoy colocando en la primera posición de mi sierra. Y es importante que casi todas las caladoras suelen tener dos opciones. Una que puedas conectarle una aspiradora o como yo lo voy a hacer sin tener la aspiradora conectada. Que ella sople y te vaya limpiando el acerrín para que puedas ver el camino por el que vas a hacer el corte. Recuerda que vas a ir avanzando lentamente, no vas a forzar el avance para que puedas conservar dentro de lo posible el que estés caminando por la línea que has dibujado. Así que vamos despacito y que la caladora camine sola a su velocidad. Y podemos ver de cerca que por haber ido despacio, con paciencia, pudimos conservar la línea de corte recta. Fíjate que no se ve la línea que marcamos con lápiz de grafito, por lo tanto caminé sobre ella. Así que si vas lento dejando que tu caladora trabaje a su velocidad y sin tú ir forzando hacia adelante tu máquina, pues vas a lograr un corte muy prolijo, muy limpio. Pero por supuesto, con la práctica irás mejorando en los cortes con tu sierra de calados. fondo de nuestro mueble no la vamos a tocar, vamos a utilizarla igualita como está en la nueva medida del mueble. Por cierto quiero recordarte que todas las herramientas que ves que estoy utilizando en este proyecto del día de hoy, te voy a dejar el enlace directo en la caja de descripciones por si quieres adquirir tus herramientas directamente en Amazon de Estados Unidos. Importantísimo para el ensamblado es reconocer el sistema de cómo estaba hecho nuestro mueble, en este caso te voy a mostrar la pieza posterior de nuestro mueble, la que va agarrada de la pared, y viste que utilicé un ensamble bien simple. únicamente voy a utilizar cuatro tornillos que voy a agarrar directamente a un taco plástico que va a estar insertado en la pared. Pero lo importante es que esta es la parte interna, porque en la parte posterior hice unas perforaciones de bolsillo que te voy a dejar las herramientas que a mí me gustan para este tipo de perforaciones en la caja de descripciones para ensamblar este tipo de muebles de melamina, porque así evito que se vean gran cantidad de tornillos desde la parte de afuera, cosa que va a ayudarnos a hacer un mueble más bonito. Y en este caso, nos importa saber, no, o mejor dicho, nos interesa, nos importa saber que la parte de atrás, la que va a estar pegada a la pared, es la que va a tener las cabezas de los tornillos. Así vamos a evitar que se vean tornillos arriba, abajo o en los lados de nuestro mueble. Y en nuestro caso, el flipper de hoy, la parte posterior viene siendo envuelta tanto por la pieza superior, la inferior, como los laterales. Por lo tanto, no se verán tornillos de esas partes. materiales, los tableros, los herrajes y las herramientas de este proyecto lo puedes conseguir en mi aserrador de confianza en Caracas, en Ecoplaca 3000 y si estás en Maracay te puedes acercar a Grupo Chapán que tienen un amplio stock de cosas para los que nos gusta la carpintería. En la caja de inscripciones te voy a dejar los enlaces directos para que conozcas todo lo que tienen para ti y acércateme por acá porque ahorita vamos a instalar las bisagras de cazoleta rectas que necesitamos para nuestro mueble, para la puerta de nuestro flipper y yo estoy las bisagras de casoletas rectas de la marca DTC, la marca DTC Venezuela tiene muchísimas bisagras pero esta me encanta por dos cosas, porque tiene un sistema de ajuste 3D rápido con todos estos tornillos que es por acá podemos reposicionar nuestra puerta una vez instalada y además tienen el sistema clic que te permite soltarla para que la parte que está agarrada al cuerpo del mueble pueda actuar de manera independiente a la que unimos a nuestra puerta y luego simplemente la podemos colocar de esta manera y unirla nuevamente. Así que vamos a proceder a colocarla es facilito con los mismos tornillos que teníamos por acá que son los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada que son los ideales para esto porque no traspasan nuestro tablero. Eso es importantísimo sobre todo cuando estamos trabajando con puertas. Damos los dos tornillitos y ya queda lista nuestra bisagra. Recuerda que es muy importante que al colocar estas bisagras tratemos de colocarlas lo más derechas, lo más perpendiculares con respecto a nuestra puerta. Para unir nuestra bisagra a nuestro mueble, verificamos que esté lo más centrada posible con respecto a la horizontal. Igualmente vamos a respetar los 36 o 37 milímetros que tradicionalmente utilizamos para colocar estas bisagras. Y ahí vamos a insertar nuestros tornillos para fijar la bisagrita al cuerpo del mueble. Cortamos nuestro tornillo y buscamos que coincida con nuestra línea a esa medida. ya tenemos bien firme nuestra bisagra colocamos la segunda y ya está lista nuestra puerta funcional, ahora vamos a colocarle el brazo hidráulico ahora voy a colocar este herraje que une el brazo hidráulico con la pieza lateral de mi mueble pero yo lo tenía puesto de tal manera que la puerta me abría solo 80 grados no llegaba a abrir los 90 grados para ello voy a hacer un ajuste en el lado y voy a hacer una marca en vez de a 26 como está acá a 24 centímetros con respecto al techo de mi mueble recuerda que este mueble está al revés ahorita marcamos a 24 centímetros y ahí nos vamos un centímetro hacia adentro y ahí podemos hacer las marquitas para insertar los tornillos con nuestro herraje. Ahora colocamos el brazo hidráulico. Recuerda que esta parte, la parte gruesa, la unimos del lado de la puerta. Simplemente la insertamos con un poquito de presión ya entra y la otra parte la colocamos en el herraje que acabamos de colocar en la pared de nuestro mueble. Ahora vamos a colocar el otro porque recuerda que tenemos que colocar siempre dos para que no se desbalancee la puerta. Aquí puedes ver ya el mueble menos profundo y que lo cortamos en la parte posterior con la ayuda de nuestra caladora. Recuerda que no la vas a hacer moverse más rápido, ya va a ir solita a su velocidad y vas a poder lograr un corte perfecto. Soy Domingo Freire, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Te vas a dar me gusta, compartir y comentar este video. Y no olvides suscribirte a mi canal para que tengas acceso a un montón de tutoriales gratuitos de carpintería. Nos vemos en un próximo video.